Hola, hola, todos pues estamos aquí Somarcoentando un día más en la taberna Y hoy volvemos con Total War Warhammer Tenemos aquí esta batalla que fue la que dejamos en el capítulo anterior Nos atacaron estos goblins En las tierras yermas Y bueno, haciendo un análisis del, del ejército Básicamente nosotros vamos a tener que luchar contra los orcos grandotes Que vamos a meter los atronadores contra esos orcos grandotes Y después todos estos goblins fanáticos que no vamos a ver nada porque van a ir en acechar eh, Vamos a tener que ir a buscarlos Con nuestros enanos y con nuestros mineros Y además de eso Bueno no, vamos a buscarlos solo con los enanos Vale, y vamos a tratar de Con los ballesteros Reventarlos lo máximo posible Y con los mineros eh, Intentar ir a buscar Estos, estas catapultas Porque si no Nos va a reventar, yo pienso que las catapultas Van a ser un punto de inflexión muy Muy, muy, muy, muy, muy grande muy grande Vale, vamos a ver si podemos ir a buscar eso Los grandotes creo que tienen bastante armadura O sea, por eso los atronadores van a ir bien contra ellos Aunque no vi por lo tanto objetos sospechosos El arcabú de los atronadores puede penetrar hasta la más pesada de las armaduras A distancias cortas Bueno, distancias cortas, sí, sí, vamos a cerquita Revienta muchísimo, o sea, me parecen maravillosos venga, estamos, vale, perfecto vale, pues vamos a hacer una línea grande aquí así, más o menos ancha vale, estos tres mil, a ver este grupo este grupo, vale esto va a ser el grupo vamos a hacer que sea el grupo 4 y vamos a colocarlos aquí A ver detrás de la montaña, no sé si él me verá o no Vale, con esto vamos a hacer otro grupo Otro grupo, el grupo 2 va a ir aquí, vale, así bien ancho, vale Y el grupo 3 Bueno, no, vamos a juntar el grupo 2 aquí, así justito Y el grupo 3 aquí, vale, y aquí nuestro señor, vale eh, Vamos a hacer que esto sea el 4 y estos 3 vamos a hacer que sean el 5 Estamos batalla. Y perfecto, ellos salen de frente, nosotros también. Venga, perfecto. Bueno, perfecto. No. Vale. Esto no está. Oh, lo lo lo lo lo lo. Vamos a hacer que corran, porque si no lo vamos a pasar muy mal. O sea, cuando antes sigamos al combate, mejor. Aquí creo que ya está viendo mis mineros, pero bueno. Es horroroso. Vale. Aquí. Es que no vemos nada. Ve si esto era lo que decía Que literalmente no vemos nada de nada Corre, hijo mío, corre dios los fanáticos, ¿no? Vale, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Nah, mira los atronadores El daño que han hecho Vale, vamos a destinar ya Un poquito de Fuerza ahí en ese sentido Hola, hola, hola, hola Esos fanáticos, tú cruzando la línea nada, perfecto pues miros van corriendo sí joder, pues, que los van ahogados. a ah, mi señor está en combate, vale vale, esos ya están medio muertos vamos a cambiar el foco, vale vale, vosotros a todo este grupo aquí a estos son más goblins nocturnos Opa, vamos a traer una para acá, que no puedan huir. continuar disparando aquí, vale. Nah, es demasiado daño el de las catapultas, pero bueno, no pasa nada. Nah, ya están reventaditas. Catapulta. Ah, bueno, la capiedra. <ríe> eh, seguimos disparando, sí, sí, sí, nada, esto está hecho ya. Si matamos a su señor, estupendo. Eh, Reventada lo que tengáis a rango. Vamos, no paradse, chicos. Nah, esto está hecho polvo ya. Y el lanzapiedras lo tendríamos que destrozar, vale. Vaya, oye, mucho... Hola, tú! Es que te cae un pedro lo de eso y si te... Bueno, te hace polvo. Y eso de que invoquen fanáticos me hace una gracia, tú. Podemos matar al menos a su señor Una descarga aquí cae, ¿no? Venga, venga, venga venga Eso es, perfecto Vale, o sea, me contento con eso Y con eso ya Finalizamos batalla Me da a mí la nariz Sí, a ver, bueno Que revientan a este lanzapiedras Estas dos unidades de mineros Venga, con alegría, chicos Eso es. venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Nah, y el resto ya huye todos, ¿no? Bueno, por ahí podemos rascar un poquito. Aquí esta se va a rascar, esta no. Nah, no vamos a poder sacar más. Bueno, hemos matado al héroe. Y nos quedamos con eso. Sí, finalizamos la batalla. Y vamos para adelante. A ver qué más sale. 400 pérdidas y nosotros 124, ¿eh? Se ha muerto su señor. Ves que 23 y 32 asesinatos. O sea, solamente esto se ha limpiado. Han hecho 50 bajas. A ver, nosotros tenemos, hemos tenido todo esto, ¿sabes? Pero porque sus unidades son blanditas, no aguantan, no... Entonces se entiende, o se puede entender. Trocotó. Vale, experiencia obtenida. Liderazgo, sí. Vamos a coger liderazgo. No, ya. Yes. Ojo. ¡Hola! ¿Hasta dónde se ha metido ese? Vale. Gogruta, muerto en combate. ¿Qué más cosas? Ahí está. Vale, a ver. Vamos a subir a este es nuestro señor. Uh, uh, uh, uh. Nivel 4, 1, 2. ¿Qué, uy, qué más tiene puesto? ¿Puntabilidad solo? Ah, claro, el nivel 2 y el nivel 3 Vale, vamos a meter el nivel 4 Que aquí ganamos ataque cuerpo a cuerpo Vale, perfecto Además ¿Cómo va nuestro señor Thorgrim? Aquí Y aún no tenemos Los girocópteros Vaya por Dios Vale, no pasa nada Vamos a dejar aparcado eso Nosotros seguramente vamos a atacar aquí Vale, no me parece mal. Primero, primero de todo. Aquí, un asesinato, un 30%. Asalto de unidades. Tenemos un agravio, si no recuerdo mal. A ver, gran libro de agravios. Vamos a consultar. Lleva a cabo con éxito un intento de asesinato. derrota al ejército de este señor. Ah, buah, este está en su casa. Vale, pues vamos a intentar aquí el asesinato. Asesinar. Fallo crítico. ¡Uh! ha sufrido heridas. F. Vale, no pasa nada. Emboscada. Vale, nada, no, vamos a entrarle directamente a pelo. ¿Se marchó? ¿Llegamos? Nice. No, y ya para lo que queda vamos a simular. Y esto lo deberemos pasar. Vale, nada, fácil. ¿Y aún queda ejército de esto? Venga, más liderazgo Aún está libre Poción de fuerza Buah Vale, o sea, está muy bien Ha muerto en combate Hemos vuelto a subir de nivel Vale, vamos a completar el señor con hachas Perfecto Y ahora bien En el otro costado En esta zona Vale, no, ahí falta la armería Eh, eh, eh, eh Vamos a ver ¡Hala! Y no puede ir por ahí Porque hay que... Uf. Vale, vamos a coger el camino subterráneo Porque como tampoco sabemos a dónde se está dirigiendo Vamos a ubicarnos aquí Sí, vale Y le cortaremos el paso Vale, me parece bien Bien, ¿qué tenemos para construir? No, aquí vamos a mejorar, la idea es ir a mejorar Caracocho Picos Turnos para excedente de población, 10 No pasa nada, peñasco negro ¿Aquí tenemos algo que mejorar? No, porque aquí también estamos buscando El excedente de población Sí, y hasta que no tengamos El excedente de población, nada Roca de hierro, vale, Carac Drone. Aquí no, porque también Ah, no, aquí es donde estamos buscando el excedente de población carac ¿qué tiene? Vale, esto tenemos para sacar herreros rúnicos, pero es que además vamos a mejorarlo. Como para sacar esto, hombre, sacar el taller del ingeniero está muy bien, eh. Saco el maestro del ingeniero, Uf. investigación 4% de toda la facción. Hombre, saco draco hierros, el cañón de órganos. Esto puede ser una salvajada. ¿Tenemos la herrería en algún otro lugar? No por el momento. Oh, oh, oh, oh. No, es que tiene que ser en la misma zona. Entonces, si ya en Caracocho Picos tenemos el templo de Mator, meteremos aquí también la herrería. Vale, nada. Y aquí arriba en el norte En Carazacarac Epa Vamos a meter el taller del maestro ingeniero Vale, perfecto En cuatro turnos lo tenemos disponible Ahora movilizaremos esto para ir aquí Pff, Este tiene un montón ¿Tiene Ay, no lo veis porque tengo la cámara Pero es rango 14 ¿eh? Este héroe es de rango 14 Vale, así que nada Con eso listo Siguiente turno y para adelante A ver qué tenemos ¡Oh! ¡No! ¡Roca de hierro! Bueno, tenemos barbas largas, ¿eh? A ver qué hay aquí. Estos son orcos salvajes. Vale, que con los ballesteros lo llevamos bien. Guerreros orcos. Vale, vamos a ver qué tal se nos da. ¿Defendemos en muralla o, o no? Ah, no. Vale, Nah, pero este lo barreremos sin duda, sin duda, sin duda. Lo barreremos con... Con Zorgrimara cuando bajemos desde el norte. O sea, en el próximo turno ya empezamos a bajar. Vale, escudado... Bien. Uf, vale, pues nada, de cara. Vale, este es un grupo... Este es un grupo y este es el otro grupo. Este grupo lo vamos a meter tal que así. Más o menos separadito. Vale, y fijo. Vale, ok. Comenzamos. Para adelante. Que me da muy mala espina los... Los jinetes de jabalí. Pero bueno, todas las muertes que podamos sacar se sacarán y ya está. Oh, no, no, no, no, vamos a darnos prisa. Precisamente por eso. Bueno, estos con que vayan despacio no pasa nada, pero con estos quiero entrar en contacto lo más rápido posible y quitarme unidades de en medio, pero ya. Vale, aquí, aquí, aquí. ¿Dios, qué es? Ah, bueno, habrá sido un ataque del Chaman Goblin. Vale, forma de aquí. Eh, eh, eh, vale, vamos a quitarnos la caballería a lo mejor. O bueno, los orcos salvajes. Vale, sí, los orcos salvajes no me parece mal. Eh, vale, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad, cargad. Tienen cero de protección contra armaduras. Cargada aquí. Uff, qué peligro tú. No, van a llegar, van a hacer contacto. Ah, oh, no. Aquí le estáis dando. Buah. Nada, nada. Se perdió. O sea, solo por número nos pasan por encima. Es muy difícil este combate. Era muy complicado. A lo mejor el despliegue teníamos que haber desplegado un poquito más escorados aquí a la izquierda para no entrar literalmente de frente. Nah. No, imposible, no se pudo, no se pudo. ¿Cuántas han perdido? 40. Teníamos que haber salido un poco escorados. Sí, habernos ubicado más en, la, en un flanco en la zona izquierda o a lo mejor en la zona derecha. Sí, en la zona izquierda nos hubiera venido mejor que solo había una de caballería. Y haber aguantado ahí un poco. A lo mejor hubiéramos rascado más, pero no. Posible. Vale. Thorgrim. Te necesitamos. Lol, ¿por qué me lo está moviendo todo? Roca de hierro... ¿Un botín de 11.000? Vale, ya tenemos los dos helicópteros. Perfecto. Lleva cualquier personaje a la siguiente región: Caracas, -Gal. El hacha de Grimbling. Las primeras pruebas de vuelo de los helicópteros han tenido éxito. Las máquinas están del todo listas para ser desplegadas contra el enemigo. Además, mientras se realizan vuelos de largo alcance para verificar las distancias operativas, los pilotos han detectado una gran reunión de pieles verdes en un lugar de las tierras llenas no más conocido como la columna de hueso. Thorgrim me un explorador para que consiga información sobre la zona. Vale, el agravio de las re Pieles verdes. Derrota al ejército de Warzag, el gran profeta verde. Vale. El agravio de la escoria grobi. Derrota al ejército. Vale, vamos a ello. Vale. Ok. Hola, el fuerte colmillo torcido lo han tumbado también. Vale, Thorgrim. Movimiento. Aquí puedes viajar directamente, no. Vale, aquí te vamos a ubicar para que luego vayas a Karaj drone En Karaj drone ¿qué tenemos? Uff, nah, igual Peor Vale, vamos a reparar todo esto Vamos a reparar todo esto Y vamos a reparar todo esto Karaj drone no lo podemos mejorar No Y el peñas, al peñas con él está aquí Hola oh, no. Y tenemos que demoler esto Vale Vale, vale, vale, vale. Entonces, ahora. Movimiento. ¿Aquí que hay? Nada, este ejército lo reventamos fácil. No huyas, ven aquí. Nada, qué mareo. Vale, eso ya no se puede hacer más. Vale, aquí, esto vamos a reventar. Uh. A ver, éxito. Vale, el hacha de Gimbrim, el explorador de clan rey informa de la presencia de numerosos guerreros orcos y goblins inmersos en algún tipo de ritual que parece girar en torno a varios chamanes. Dado que la columna de hueso es un conocido nexo de poder arcano, Thorgrim está decidido a interrumpir el mencionado ritual con el tranquilizador tucutucutucu -tucu -tucu de los rotores del helicóptero. Ordena hacer sonar los cuernos de batalla, las nuevas unidades aéreas tendrán una nueva oportunidad para demostrar su utilidad. Gana esta batalla con éxito el hacha de Grimrym. Ay, es aquí en medio. Ah, bueno, nos viene, creo que nos viene en el momento perfecto. Vale, nada, esta la simulamos y lo reventamos todo. Eso es. Vale, liderazgo. Vale, perfecto. Uf, vale, genial. Y encima nos sube de nivel. Vale, maravilloso. ¿Qué le vamos a poner ahora? Obstinación. No, táctico... Liderazgo, armadura completa... Vamos a ponerle táctico... Que aumenta el daño de los proyectiles... Que eso siempre está bien... ¿Y podemos cambiar de actitud? No... Vale, vamos a... Yo creo que vamos a volver para casa... Porque meternos a lo mejor en este fregado... No nos sale del todo a cuenta... Teniendo en cuenta todo lo que hay por aquí en medio... Vale, así que nada... Tal y como está la cosa... Espérate, ¿podemos reclutar un señor? Porque si no me equivoco Aún tenemos el intento de asesinato Vale, al colmillo rojo Aquí podemos reclutar Uh, Caracas A ver, vamos a mejorar esto por lo menos 2000, tenemos Reposición de bajas, vale, me parece bien Y además aquí, bueno, tenemos murallas 1 Uf, el pozo de gemas Nos viene muy bien ¿eh? Sí, vamos a sacar el pozo de gemas Vale ¿Qué más vamos a sacar de aquí? Tenemos tres agravios. Ah, este. Derrota al ejército, Gurzag. Ah, vale, del gran profeta. No podemos reclutar, señores. Ah, sí, señores, nos va a dejar. Lo que no vamos a poder son héroes. Señores del clan, ¿de dónde podríamos sacar? Que no lo recuerdo. De aquí tampoco. A ah, uno de uno. necesitamos construir más salones de juramentos es que el único señor que tengo está muerto entiendo que no tardará en venir vale siguiente turno y a ver cómo se mueve la cosa y ya con eso lo gestionamos a ver qué, qué tal qué tal se mueve en el colmillo rojo en serio Nah, autorresolución no vamos a quedarnos aquí en, en nimiedades eso lo he obtenido. 300. Nah. Vale, vamos a coger liderazgo y ya está. <coughs> El asalto por parte... Está afectando a nivel de orden público local. Partero muerto. Ataque cuerpo a cuerpo con la espada de conflictos. Vale. Vale, nada. Y a ti te voy a apañar yo ahora. Pero, ¿y de qué manera? Ahora verás. Vale, en el siguiente turno te enteras. Ahora. Nuestro señor. ¿Qué le vamos a meter? Agrave ancestral. Vale, sí. Que tenga más daño contra pieles verdes. Perfecto. Vamos a conquistar. Vale, colonizamos. El fuerte colmillo torcido. Vale, perfecto. Y además, ¿qué vamos a meter? Fuerte colmillo... Bueno, vamos a construirlo. La colonia minera. Vale. Y aquí tenemos la reposición de bajas, sí. Esto es zona de comercio. Aquí podemos construir algo. Ah, es que esto es el lamento de balaya. Este es este. Uf, uf, uf, uf. Vale. Es que el, el campo de cebadas no está nada mal. Orden público. Vale, vamos a meter el refactorio, que es orden público. Que está bien, que, esta, que en esta región no tenemos ninguno. Mía, mentira. Tenemos este aquí. ¿Se puede cancelar? clic izquierdo para eliminar? Vale, perfecto. Entiendo que no hemos consumido nada. ¿El comercio está aquí? Sí, pues... Creo que nos vamos a plantar un campo de cebada... Y la mar de contentos. ¿Sup? Me pinta. Vale, pues nada. Un campo de cebada. ¡Hala! Vale. Ahora. ¿Este señor se puede mover? Sí, a este señor lo podemos mover... ¿Podemos acudir aquí? Es que no hay nada. Ah, vale, va vale, a ir a cruzar por ahí. Vale. Vale, nada, esto se está reponiendo de bajas y allí tenemos aquel. Vale, nada, pues siguiente. Uh, aún puedes publicar un decreto. Ah, vale, vale, vale. En las tierras yermas, que es... Aquí, vale ¿Qué vamos a publicar? Tasa en positiva Vale, de momento vamos a poner Venerados los antepasados Ah, no, no, no, no no. Vamos a coger fortalecer los gremios Para ir sacando eh, El excedente de población que lo necesitamos Para mejorar caracos, picos, etc Sí, perfecto Sí, sí, sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto y aquí en cara, ¿qué tenemos puesto? Este, la reducción de la corrupción. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto, pues nada, siguiente turno, ahora sí. Y a ver qué nos. ¿Cómo se mueven las cosas? Los Boncaster. Vale, esto lo vamos a solucionar ya. Bueno, ya. Vamos a hacer cositas de más Vale, este lo vamos a dejar aquí Aquí Vamos a acudir Hacia aquí, hacia la zona esta No llegamos Yo Creo que vamos a ir a recoger La piedra malga esta, eh Colinas de valenca, aquí que queremos Ah, vale, el sala de bebidas. Venga, me parece bien. Vale. Carajdron ¿tenemos algo? No, no, no, esto es lo de siempre. Lo de siempre. Vale, entonces, ahora, vamos a tratar de tirar diplomacia. Con Barakabar. Con Barak Bar, Vale, diplomacia. A ver si podemos. Añadir oferta a exigencia. Éxito bajo. Éxito bajo también mm. Vale, y ya tenemos el acuerdo comercial Pues que somos la fuerza número uno Vamos a pedirle que se convierta en tributario. A ver si.. si ha rechazado. No habrá alianza. No en la era del desagravio. Dios. Es que sois complicados. O sea, tengo más probabilidad de coger otros reinos que ese. Y no entiendo por qué. Y con los boncaste podría anexionarlos también. Me parece fuertísimo. Vale, pues nada. No importa. Eh, vale, nada, y ahora lo que nos queda es, aquí ya estamos subidos, sí, pues nada, Un... eh, eh, no te me escapes, no te me escapes, vale, Buah, es que podríamos autorresolverlo, pero es que esto quiero jugarlo, o sea, va a ser una buena batalla, vamos a probar los girocópteros y no quiero resolverlo precisamente por eso, pero se nos va a quedar para el próximo capítulo. Y se queda bastante interesante. O sea, ya tenemos los, los girocópteros y vamos a probar a ver qué tal funciona esto. Así que nada. Visto lo visto y hecho lo hecho. Lo de siempre. Seguidnos en Twitter los dos. Tanto a Kiwi como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. También. Eh, su, uh, seguidnos en nuestro canal de Twitch. Que va a estar en la descripción. Twitch.tv barra taberna roca negra. Que vamos a estar ahí todos los miércoles sobre las 7, 7 y media. Y en caso de que salga un directo así más diferente o especial. Os lo avisaremos por Twitter. Y por último, nada, suscribiros a nuestro canal de YouTube, que estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor y gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Tenga, hasta luego. Adiós.